Estaba bachada va a romo por todos lados Como dice mi amigo, Alex Morales Para feliz, Una aventura de amor se ha cruzado en mi camino Pasa tiempo que pensé que podía ser fugaz Una mujer se ha cruzado en mi camino de mi mente yo no la puedo borrar, siento que ella ya forma parte de mi cuerpo, de mis venas, de mi sangre y de todo mi palpitar, esa mujer se ha cruzado en mi camino y de mi mente yo no la puedo borrar, tengo que ir a buscarla. Siento que la necesito Que mi vida es un martirio Si no la tengo conmigo Que todo me sabe amargo Que mi vida esté en peligro Que me siento fracasado Sin ella, sin ella, sin ella, sin ella Pero qué lindo Que viva mi República Dominicana Santiago, Santiago la ciudad, corazón Ya sé que el papi Siento que ella ya Forma parte de mi cuerpo De mis venas, de mi sangre De todo mi palpitar. Esa mujer se ha cruzado en mi camino Y de mi mente yo no la puedo borrar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 yo no sé lo que voy a hacer sin esa mujer me encuentro perdido no sé lo que fracasado, hacer sin ella soy sin, sin ella soy fracasado sin ella, fracasado, sin ella. ella soy sin ella y yo no sé dónde está mi amor dónde está mi amor dónde está mi amor Ay, yo no sé lo que voy a hacer sin esa mujer. Me encuentro perdido, no sé lo que hacer. Sin sí ella soy, sin sí ella soy, fracasado. Sin sí ella soy, sin sí ella, sí ella, sí ella soy. Yo no sé dónde está mi amor, dónde está mi amor, dónde está mi amor. No quiero perder. Son. Sin ella soy, sin ella soy Sin ella, sin ella, sin ella, sin ella Si tú quieres saber quién tiene los trucos ja, ja, ja. Pregúntale a Anthony Place Yo sé el papi Jessica el papi.